Apreciados estudiantes de la Universidad de Pamplona, las siguientes indicaciones le permitirán acceder a nuestra aula virtual. Podrá acceder desde los siguientes canales. El portal www.unipamplona.edu.co dando clic en el icono Moodle Unipamplona que se encuentra en la parte superior de la página y posteriormente en el enlace ingreso Moodle asignaturas virtuales. Igualmente desde el campus TI en el icono aula Moodle. Y por último, desde el portal wwwunipamplonaeduco ueti, ingresando en la pestaña aula virtual. Una vez haya ingresado a alguno de los portales anteriormente mencionados, podrá ver la página principal del aula virtual. Para acceder, haga clic en el botón Ingresar, que se encuentra en la esquina superior derecha. En esta página se solicitarán sus datos de ingreso, usuario y contraseña. Tenga en cuenta que su usuario de ingreso al aula virtual es el mismo usado para ingresar al Campus TI. Su contraseña en el primer ingreso será su número de documento. Si es la primera vez que accede al aula virtual, se le solicitará que establezca una nueva contraseña. Esta debe cumplir con las siguientes condiciones. Una longitud mínima de 8 caracteres. Contar con letras en mayúscula y minúscula. Contar con números. Contar con caracteres no alfanuméricos como punto, guión, arroba, numeral o porcentaje. Establezca su nueva contraseña y dé clic en Ingresar. Con esto, habrá accedido al aula virtual y podrá comenzar el desarrollo de sus actividades en las cátedras de modalidad e-learning. Universidad de Pamplona, formando líderes para la construcción de un nuevo país en paz.